soy John Connor, para tu drone, eh, esto lo voy a hacer medio cortini, porque, bueno, básicamente era agradecer a todos, a todos los que han apoyado este canal y este emprendimiento, en todo este tiempo, son años, tres años o así, luego lo miraré bien y lo pondré por aquí, y hace dos o tres días me llegó un mensaje que me monetizaron el canal que es a todo lo que apuntan los youtubers que se lo toman en serio yo tengo otros canales de youtube que los tengo ahí los comencé para guardar material, digo qué hago con estos videos, estas cosas de familia, estas vacaciones y lo que hacía era meterlo en youtube como archivo Después empecé a pensar en el tema gamer. Yo fui primero a nivel del 1 al 10 a nivel mundial en el, en el Counter Strike. Después con los Call of Duty, eh, los Battlefield siempre ranqueando. Y bueno, pero no tenía tiempo trabajando, familia, hijos, eh, viajes. No podía estar jugando jueguitos como y hacerme gamer. Entonces también quedó ahí. Hace un tiempo surgió el tema de, de la electrónica, que siempre me ha gustado, soldando, esto, lo otro. Me llegaron, estando en el extranjero, en Miami concretamente, una pista de vuelo increíble, un parque lleno de avioncitos y helicópteros y de todo. Me hice con un simulador, comencé en un simulador de helicópteros allí en Miami, luego helicópteros propios, luego, bueno, un montón de, de autitos, avioncitos para todo y llegó los drones, empezaron a salir drones, y me metí con los drones. Y si ven la antigüedad de los canales que hay, el mío está dentro de los, los que surgieron primero en cuanto a drones. Pueden sentir un zumbido de un ventilador, que mi PC está editando un, unos videos que están bastante pesaditos, en 4K, del Mini 2 de este... Y de una prueba que hice con iPhone y, y nada, se está editando y el ventilador le da para enfriar la placa Está full y es un ventilador que estaba en un cajón Porque se me jodió el, el que tenía y está atado con alambre y va mal Tengo que, que pedir un, un ventilador y, y solucionar el tema Por eso está zumbando, Entonces eso tiene que ser mucho más silencioso Volviendo al tema Empezamos con los suscriptores, me empecé a meter de lleno, empecé a tener colaboración de otros canales. Eh, el primer dron barato lo consigo gracias a LTECNIC, preguntándole, averiguando, etcétera, hablando con él. Me da unas pautas y me ayuda con, con el tema de los drones de marca blanca, porque yo siempre estaba con drones, los que conocemos. Unic, eh, DJI, Autel, eh, son drones caros que no todo el mundo tiene acceso Entonces lo que hacemos los youtubers para ir intentando morder un poco de cada lado Traer todo lo que está en el mercado, ¿no? En este caso, y lo que se está vendiendo muchísimo es el, el 108 Que para mí está impecable, ¿eh? mirá lo que es te lo, Vamos a volar, pum, te lo metes en un bolsillo te lo llevas y la verdad que anda muy bien este dron y bueno no todo el mundo se puede permitir drones de cierto nivel y cierto precio entonces yo lo que siempre quise con mi canal fue llegar a las empresas y poder hacer sorteos pero no los sorteos que hacen los canales de youtube que hacen un sorteo por mes un sorteo cada tanto un sorteo para hacerse con más suscriptores mis sorteos y lo digo desde el día 1 desde que esto no era nada van a ser para la gente no es para mí yo no hago el sorteo para ganar yo mis sorteos son para mis suscriptores no tú que no estás suscrito a mi canal, no te has suscrito que es darle, es gratis te metes acá, le das clic y te suscribís, o aquí, o aquí, donde sea te suscribís a mi canal si querés le das campanita, si no, no si querés lo mirás cada media hora, si no, no lo mirás, podés estar suscrito sin ningún problema al canal. Y participar en los sorteos, porque mis sorteos son para mis suscriptores. No son suscríbete, haz un comentario, no sé qué. El hacer un comentario en los sorteos es porque la aplicación que hace el sorteo, para que sea un sorteo legal y transparente, no como la transparencia de la corona, transparente como es tu dron, eh, tiene que ser mediante una aplicación que hay y se necesita que hagan comentarios pero los comentarios son solo por eso a mí no me van a pagar porque ustedes hagan comentarios vale son para que la aplicación hace un algoritmo y, va, y sortea a partir de los comentarios entonces eso por un lado mis sorteos y mi subir de nivel como canal es para todos ustedes es para que pueda tener ese que no se puede comprar un iPhone, tener un iPhone. Ese que no se puede comprar un Android, tener un Android. Aquel que se le jodió el teléfono y no tiene 200 dólares, 200 euros, lo que sea, por un teléfono, tomá, ¡bum! ¡Ganaste el teléfono! El eh, que no queremos, ¿querés una filmadora? Bueno, vamos a sortear la filmadora. Entonces, ¡bumba! Y la gente a hacerse drones, por supuesto. Los drones es lo principal. Pero esto va a electrónica. ¿eh? Esto se llama Tu Drone", pero desde el principio en mi cabeza es de electrónica en general. Hay tutoriales de tarjetas gráficas en mi canal. Y son los que más se han movido, porque yo el ordenador me lo hago yo. Ese ordenador me lo he armado yo. Está bien, está mal, está viejo, está no sé qué, está... Bueno, es con el que vivo. Yo tampoco me puedo comprar otro ordenador. Estoy como muchos de ustedes. En este momento no sorteo ordenadores, pero mañana capaz que estoy sorteando un portátil. Pasado quizás sí logre llegar... A, a un PC, o por lo menos, como estoy con una empresa que se encarga de temas informáticos, llegar a un acuerdo para poder, no sé, dar un cheque, donar, eh, sortear un 50% en un ordenador o en un portátil, lo cual es interesante también, eso se me acaba de venir a la mente, y nada, eh, vamos a hacerlo cortito, porque aquello va va para largo, no, no, mira va bastante bien, ¿eh? Bueno, eh, voy a terminar con ese vídeo y ya lo voy a subir. Luego esto será una intro a algo más. Quise meter hoy mi dron en la niebla y cuando salí a la calle la niebla se había disipado. Me fui a la costa, eh, se levantó viento por el cambio de temperatura. La niebla, saben que trae bajas temperaturas. Se hizo viento y no pude seguir. Así que nada. Tu dron, John Connor. Vamos a brindar, claro, tenemos que brindar. No sé qué eh, las 11 y poco... Eh, no sé si es hora, son las 12 casi No sé si sea hora de brindar Pero bueno, vamos a brindar Osvaldo, ¿me preparaste el, La vitamina hoy? ¿No hay naranja? ¿Y con, ¿Y con qué voy a...? ¿Cómo está Olga? No, no me has dicho nada ¿Vas bien por Olga? Yo, a mí ni me preguntes A mí ni me preguntes Estoy acá con la gente, vamos a brindar por todos los suscriptores, por toda la gente que hace... Hubo muchas consultas estas dos semanas, mucho tráfico de, de drones, mucha compra, venta, muy bien. Llega el canal, voy a dejar aquí el avión que llega y aquí voy a dejar el, el FPV. Opa, ¿en ¿qué le metiste ahora? ¿Qué es esto? Vos sabés que estoy sin comer, ¿no? ¿Qué querés? ¿Que me dé un paro cardíaco? Mirá esto. ¡Wow! Oh, ¡Cómo oh, está de fresco! ¿Pero esto qué es? ¿Bebida energética acá? ¿Vos querés que me, que me dé o me queda así o me dé un paro cardíaco? ¿Qué hago? A ver, porque esto no tiene gotero y siempre se me va a la mano. Como ahora. Pero bueno. Eh, nos podría patrocinar la marca de, de vodka, ¿eh? ¿Por qué no le escribís Osvaldo? Todo sirve, tenemos ahí el Paypal para los que quieran donar, y bueno, ahora vemos el tema, si me da algo, por favor, tengo ahí la, la adrenalina, como Nicky Six. Gente, gracias a todos, eh, saben que Facebook tira mucho, no sé si les mostré las estadísticas, después viene Instagram, después viene todo lo demás. Eh, la parte externa a lo que es el flujo de, de gente que está en tu dron ya sea en Instagram, en Telegram, en Facebook, en la página y en, y en el grupo y en todo lo demás. Tira mucho a la hora de Google AdSense, que está ahí, está mirándonos y bueno, vamos a hacer que las estadísticas suban. Quise subir las estadísticas uruguayas y no hay forma. Eh, así que bueno, vamos a intentarlo. Va muy bien México, va muy bien España, el otro día me saltó Turquía, no sé qué pasó, Turquía, todo el mundo mirando el canal, así que bueno, esto es internacional, no tiene límite, esto no tiene techo, esto de aquí en más va full y se viene la web, tudron.es, ¿vale? Ya está, eh, ya está comprado el, el dominio y en la semana que viene, lo que sea, tengo ahí los croquis, los estoy haciendo en papel, así que nada. Bueno, calenté un poco, saben que mis manos son como las, de, las del traje de Iron Man, esto está empezando a oler, vamos, ah, es como para meterle una copa a balón de coñac, pero bueno, tú, dron. ¿Eh? Ya te lo he dicho varias veces que es un postre. Ahora, con eso que le metiste, no sé qué me va a pasar. Dios, ¿eh, eh, Olga no tiene una prima. No tiene prima, Olga, una hermana. Hermana no, porque es un vagarto. No va a tener una hermana buena. No, bueno, disculpa. Pero una prima puede tener una prima que esté buena. Sabes que estoy soltero, ¿no? ¿eh?